¡Hola, hola! ¿Están por ahí? Ustedes saben que yo me conecto ni bien tengo tiempo. Esperemos que la conexión esté buena ahora. Buenas tardes, ¿cómo están? Como repito, la Miss Cari no sabe, no solo sabe hacer TikToks. También sabe hacer cositas. <risa> Todas las que me tienen en mi personal han visto mis últimos TikToks. Eh, lo único que estoy o que quiero lograr es eh, que se rían un poquito. Creo que esa es la mejor forma de pasar esta, este momento tan terrible que, que estamos pasando todos. Eh, yo creo que con una sonrisa o una carcajada que yo arranque de ustedes, voy a ser feliz. Si me encuentran, si me buscan en TikTok, estoy como Karina Fiorella. Ya van a decir, ¡ay! ¡La cari! Sí, la miseria hace sus TikTok. Y me encanta, me encanta hacerlos. A ver, vamos a dejar que vayan entrando. A ver, ¿quién está ahí? ¡Hola, María Cardosa ¿Cómo estás? A ver, ¿está? Está Mari, Anita Castillo, Fresia, espero, espero que la conexión esté buena. Me he traído mi café, ahí está. Así que tráiganse su cafecito, cualquier cosita que quieran para, para pasar el, el rato aquí. Voy a enseñarles a hacer unas flores. He visto que muchas chicas están haciendo muchos tutoriales gratuitos. De verdad que les agradezco porque yo también me entretengo un montón viendo cómo trabajan. Eh, es bueno que, que durante este tiempo nos mantengamos todo lo más ocupada que podamos. Y por eso es que creo que todas las profesoras eh, y personas creativas que están metidas en este mundo del scrap están tratando de eso, ¿no? De entretenernos con todas las cositas que podemos hacer. Eh, por lo pronto nosotros en la academia continuamos con las clases lamentablemente eso no puede ser gratuito porque como le estaba comentando algunas chicas nosotros tenemos pagos que hacer por plataforma, por profesoras que contratamos, entonces eso no puede ser gratuito eh, sin embargo hemos hecho un descuento para las chicas de marzo, así que esperamos que ingresen de verdad que eh, el, el que la academia esté activa solamente depende de las alumnas y sabemos que muchas están contentas con, con el trabajo que hacemos así que son bienvenidas vamos tenemos dos profesoras del ecuador justamente de guayaquil en donde está el programa más fuerte en ecuador eh, que están contratadas este mes por, por la academia para que nos enseñen a pintar nos van a enseñar a pintar eh, con colores escolares porque eso es lo que yo pedí este, este mes bueno, no sé si sabía lo que podía pasar Que todo sea pintado Entonces vamos a pintar con colores Con acuarelas, con acrílicos Vamos a hacer un smash book de color, Para que ustedes sepan eh, combinar los colores Va a estar muy bonita la, la academia eh, Esperamos que ingresen eh, Sabemos que a pesar de que hay muchos tutoriales gratuitos en las redes También es importante que eh, nuestra academia subsista eh, a pesar de todo esto que está pasando, así que las esperamos, esperamos que ingresen y nosotras siempre con el cariño de siempre. Aquí en Estarpeando con mis Cari, lo que sí, siempre voy a tratar de eh, dar tutoriales gratuitos, ¿ya? Aparte, además, hola, hola, ahí las veo que van entrando, además, eh, las chicas de abril van a tener ingreso gratuito al aula de lettering. ¿Ya? nosotros en la plataforma tenemos unas eh, dos aulas de lettering, una de mayúsculas y otra de minúsculas. Entonces, la de abril, las de abril van a tener la entrada para el aula de lettering, por si acaso. Ese aul, esa aula 80 soles. Entonces se está abriendo y se está dando bastantes eh, cositas para que ustedes eh, se entretengan durante todo este tiempo. Bueno, les cuento, eh, bueno, algo personal. Eh, tengo a mi hija. Paloma, Muchos saben que tengo tres hijos. La mayor tiene 19, la de en medio tiene 14 y el más chiquito tiene 7 años que es Salvador. La de en medio, que se llama Paloma, que se las presento por aquí, aquí está. Paloma va a cumplir ahora 15 años. No es esta niñita, esta pequeñita que está aquí, no es. Acá está la Miscari cuando era más jovencita. Y esta es mi palomita cuando tenía 5 añitos, cuando cumplió 5 añitos. Bueno, les cuento que ella está cumpliendo 15, el 15 de abril, está cumpliendo 15 años, así que eh, nosotros estábamos entusiasmados con una fiestita que le estábamos haciendo a Paloma, que no se va a poder hacer, que ya tuve que postergarla. Y entonces mi idea ahora todo abril es hacerle un álbum de 15 años, que lo voy a hacer también eh, compartiéndolos con ustedes, y, eh, y hacer este layout. Voy a hacer este layout para que el día de su cumpleaños ella eh, se emocione, ¿no? O, o lo vea eh, cuando estaba así de chiquitita, ¿no? Entonces, este layout va dedicado especialmente a mi hijita que este año cumple 15. Eh, que ha estado muy entusiasmada con su viaje porque ella iba a viajar, iba a viajar a Inglaterra por 15. Eh, ya se postergó ese viaje, ya se canceló y también le estábamos haciendo una fiestita que yo estaba muy entusiasmada las que me conocen saben que estaba muy entusiasmada con esta fiesta pero bueno Dios no quiso que se haga todavía la fiesta será en otro momento pero eh, yo quisiera que ustedes me acompañen para hacerles cositas bonitas para ella no entonces lo que vamos a hacer ahora es un layout para esta foto de cuando Paloma cumplió cinco añitos ya eh, y así les enseño también a cómo hacer una flor. He visto que están haciendo flores por todos lados. Me parece genial. Cada uno tiene su técnica. Vamos a hacer flores con este perforador. Este es un perforador de ECA. Se lo compré a Mabel eh, hace un buen tiempo. Y con este perforador hago unas flores bonitas. Ustedes van a ver. Eh, vamos a... Voy a enseñarles. Miren este layout que hice algún tiempo. A ver, por ahí lo van a ver. Este, lo, este layout lo, lo habré hecho el año pasado. Hola, oh, sigo viendo entrando. Disculpen que les cuente mis cosas personales, chicas. Pero era necesario contarles. Porque estoy un poco triste por no, no, no poder uh, eh, celebrarle a Paloma como había pensado este mes. Eh, pero bueno, voy a, vamos a tratar de hacerle cosas bonitas para ella. Este layout es un layout que hice con... Eh, con una foto de algunas de mis alumnas, de mis primeras alumnas, eh, inclusive está Maritza Guardia, no sé si la ven por ahí, está Maritza, está Leslie, bueno, hay varias de las chicas que ustedes conocen y trabajé estas flores, miren, ha sido el año pasado, con este perforador que ven aquí y miren qué bonito quedó. Con las mismas hojas que también ya les he enseñado en la página cómo las pinto. Las voy a volver a pintar. Algunas otras flores de, de Helford, que Las ven por aquí. Unas maripositas. Este la hice tipo vintage. A ver, la ven por ahí. Ya. Estas son las flores que vamos a hacer. Muy, muy facilitas. Sobre todo para que mantengan ese color. ¿No? Que mantengan el color blanco. Ya. Y junto con este layout hice otro layout de mi familia a ver miren muy parecido al primero usen las mismas flores les voy a enseñar ahora pero aquí traté de combinar y eso es lo que también quiero enseñarles a combinar eh, las flores que van a poner a sus proyectos ¿no? de eso se trata también la academia el otro este mes en abril de que combinen los colores ¿no? ¿Qué es lo que yo normalmente hago para eh, hacer un layout busco primero la foto porque no es que voy a hacer el layout y después voy a poner la foto. Primero busco la foto y dependiendo de la foto, escojo los papeles. ¿Ya? No sé si lo ven ustedes aquí, pero mi familia, porque acá está toda mi familia, están con ropa verde, moradita, algo de fucsia. Entonces, la ropa que tienen ellos es los colores que yo he buscado para el layout. ¿Ya? Y lo que más sobresale es el moradito que está por aquí. Entonces por eso hice las flores aquí morado. ¿Se dan cuenta? Entonces es layout. Es importante que vaya la foto, por supuesto. Y que dependiendo de la ropa o del fondo de la foto, ustedes ya hagan su composición. Por ahí. Así sí las veo. Hola chicas. ¿Cómo están? Entonces estos son los dos layouts que preparé y ahora vamos a hacer uno parecido porque lo que quiero es eso, que aprendan a hacer flores con el perforador, voy a hacer uno parecido pero con la foto de Paloma de cuando tenía 5 años o cuando cumplió 5 años, su fiestita fue de Tim Kerbel y miren los colores, es lo que quiero que vean. Miren los colores. ¿Qué prima aquí en los colores? Prima el moradito o el lila. El verde, si lo ven por ahí. El verde. Bueno, yo estoy con un polito azul, ¿no? azulito, ¿no? Pero yo le voy a dar prioridad a la decoración del fondo. Que tiene verde, amarillo. Lo ven por ahí. ¿Sí? Ahí estoy yo con el pelo negro. <ríe> con unos kilos menos. Entonces, lo que yo he hecho voy a sacar todo esto, es buscar primero, voy a sacar las tintas es buscar primero los colores que van a combinar vamos a sacar también las flores porque yo he sacado ya todo que van a combinar layout Ya. no vamos a hacer el layout ahora yo voy a dividir en dos partes porque lo que demora bastante son las flores pero quiero enseñarles cómo yo busco eh, la combinación para mis para mis layouts, no? Miren, esta es... Eh, esto es un, una colección de American Craft. Mmm, de Paige Evan. Pink Tazel. Y buscaba los colores. Y estos colores son los que me, mejor me combinan. ¿Lo ven? ¿Sí? Combinan absolutamente... Aquí, sobre todo aquí. Con mi foto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que sepan primero antes de uh, hacer un layout. Que traten de... De acuerdo a la foto, buscar sus papeles. Eso es lo primero. Como les digo, esta, este tuto lo vamos a dividir en dos, porque lo que demora bastante son las flores. Ustedes ya me han visto pintar flores. Aquí están, ¿cierto? Miren, estas flores combinan muy bien, ¿sí o no? Combinan muy bien con, con la foto, ¿no es cierto? Ya me han visto pintar, yo ya he pintado flores. Entonces, demora bastante las flores, solamente... Que lo primero que quiero enseñarles es que si hacemos un layout, buscar... Así que mañana o pasado, me voy a quitar ya para armarlo, ustedes ya tienen que tener su fotito, ¿ya? Y de acuerdo a la fotito, a los colores que tiene la foto, a la ropa que tienen ustedes puestas, ¿no? Si es de ustedes la foto o al fondo, ustedes van a buscar sus papeles, ¿ok? Eso que quede claro, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es buscar papel... Eh, perdón cartulina, porque yo ni siquiera he perforado, tengo acá cartulina 180, a ver, ¿quién me dice? No veo a nadie que me esté dando ni saludando, ¿quién me dice normalmente qué cartulina yo uso para mis flores? A ver, se supone que estamos en vivo, y se supone que están por ahí, así que ¿Quién me dice normalmente qué eh, grosor de cartulina o qué cartulina uso para mis flores? A ver, no las veo. Ya me preocupo, no sé si estoy en vivo o, o no. Si estoy o no estoy en vivo. Solamente veo corazoncitos ahí. Ahí estoy. Ah, sí, sí veo que está... está. Hay corazoncitos, sí veo. ¿Alguien me dice con qué cartulina te estoy haciendo mis, mis flores? Siempre uso la misma cartulina. A nadie no leo comentarios. A ver, voy a tratar de conectarme por aquí. Acá estoy, acá estoy. Ah, sí, veo comentarios por acá. Está. Opalina. Oh, ahí. Bueno, aquí en la computadora no me salen los comentarios y aquí sí. Opalina 180. Ahí está. Lisa Torres, María Cardosa. Aquí recién las, las estoy viendo. Opalina 180, es verdad, utilizo opalina 180, ¿ya? Ahora, para hacer estas flores tan bonitas, son muy muy sencillas, vamos a usar el color Antique, el Antique Lime, ¿ya? No sé por qué, no las puedo ver, no puedo ver comentarios, el Antique Lime es el que vamos a usar, ¿ya? Vamos a ver. ¿Dónde está mi tinta? Voy a agarrar una hoja, una hoja bond. Siempre busco poner una hoja bond aquí en blanco. Opalina 180, ¿ya? No siento, bueno, a ver, no, 220 no, 180 es la que siempre uso, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál vamos a usar? El Distrex line ¿ya? A ver. Vamos a pintar el medio. Ya, vamos a descargar un poquito y pintamos. Y vamos a pintar todo lo, el borde pero muy poquito. Ay, a ver, les voy a enseñar. Es el Anticline. Ahí. recién he visto sus comentarios. No salen por la compu. Sí, simplemente ya ahí nada más ya igual descargamos un poquito pintamos ahí está yo lo que quiero es que quede que se nota que, que es blanca no entonces esto le estoy dando un bordecito nada más ya con el antic, ahí está. Miren qué fácil, todos los bordes, ya así todas el medio y los bordes vamos pintando todos los bordes ahí están es suavecito nomás ya Miren qué rapidito voy avanzando. Solo los bordes. Seguimos pintando. Ver, me faltó el medio y el último, creo que está lloviendo. Siento como una lluviecita. listo ya están todas pintaditas sí las ven muy bien ya están estas no le vamos a hacer más ya ahora nos vamos acuérdense que les decía que quiero buscar combinaciones de la foto no entonces para mí el morado o el fucsia va a combinar muy bien aquí está el verde, ahí lo ven el verde también eh, el amarillo ya, todas estas flores me van a combinar muy bien entonces estas son las que voy a pintar ya, yo tengo aquí a ver, les voy a enseñar un estuchito Ahí, donde tengo todas las flores dependiendo de los colores. Acá tengo amarillas. Estas son las Oak berry. Miren, ustedes un, un día nada más se ponen a, a sellar. Acá tengo rosadas, pero no voy a usar rosado aquí. Moradas, ¿ven? Entonces yo así voy sacando y voy viendo qué colores son los que van a combinar con mi... Eh, con mi... Con mi foto. ¿Ya? Eso es... Lo hola, hola chicas, ¿cómo están? Ahí las veo. Hola, Nikita. ¿Qué herramienta es la que estoy usando? Esta de aquí es un Dapple de Helfer, triangular. ¿Ya? Pero ustedes pueden usar los deditos también. Por acá tengo los deditos, no sé dónde. Aquí están mis deditos. Ustedes pueden usar los deditos también, ¿ya? no hay ningún problema, buenas tardes Carmencita, Carmen Maguela todas están por ahí, bueno continuamos, ya, entonces como les decía importante la foto para ver los colores de las flores, ya vamos a dejar por aquí un costeíto la foto y vamos a pintar ya, voy a usar este de aquí a ver vamos a ver dónde están los colores a ver Voy a usar este moradito. Ya. A ver. Yo tengo acá mis deditos con los colores. A ver. Un ratito. Vamos a ver el color que quiero. Este de acá es este es el color que quiero, no quiero que sea morado por completo estaba buscando ven? el colorcito, ya? entonces no lo voy a hacer morado, sino lo voy a hacer este cactus flower ahí lo ven? hola maguela, cómo están? así que voy a pintar vamos a usar el cactus flower primero el amarillo ¿Ya? primero vamos a pintar con el butter buttercup ya, vamos a pintar el medio un poquito de amarillito ahí ya con el buttercup y ahora sí ya vamos a pintar solamente los bordes, ya no voy a poner dos colores Sí. ahí está es todo Ponemos el dedito aquí y pintamos. Ahí. pintar las puntas solo las puntitas ahí está ya combina con mi foto si sí, me combina con la foto muy bien vamos por otro color vamos por a ver voy a ver si pongo el parda steel o el garden patina yo creo que el garden patina es más verdoso entonces si sí, está lloviendo ¿eh? ya sentí la lluvia amarillo para el medio vamos a ponerle amarillito para el medio amarillito en estos chiquitos también le ponemos amarillito estoy sintiendo la lluvia aquí voy a necesitar unos cuantos más chiquitos para que combinen con las grandes. Así que unos más amarillitos. Aquí y acá. Ya está. Ya echamos el lamillo. Ahora sí con este. El garden patina. Vamos a pintar. tiene que combinar con mis papeles con mis fotos, todo tiene que combinar para que se vea bonito es todo wow, se desató la lluvia pintamos todo el borde mis cari, hola soy de México, una pregunta, en caso de no tener los deditos para pintar, que recomienda pueden ser unas esponjitas otro día voy a pintar con esponjitas, ya pueden pintar con esponjitas también, no hay problema no leo sus comentarios en la compu,